es y cómo funciona el curso de masaje en línea curso de masaje online una nueva experiencia de aprendizaje online en la que aprenderás más de 100 manipulaciones de masaje en todo el cuerpo a través de 109 vídeos que ocupan más de 300 minutos 5 h de contenido 109 vídeos a través de los cuales aprenderás a realizar masajes de calidad en todo el cuerpo con explicaciones individuales de cada manipulación y vídeos de masaje completos curso 100% online. Libertad horaria. Sin tiempo límite para finalizarlo. Desde casa, a tu ritmo. 15 días de prueba. Si no estás satisfecho te devolvemos tu dinero. ¿Quieres iniciarte en el mundo del masaje? ¿Ahorrándote mucho dinero? ¿Te gustaría formarte en el mundo del masaje pero no tienes tiempo? ¿Imaginas poder realizar un masaje profesional en tu entorno? ¿Desearías ayudar a los que te rodean a mejorar su calidad de vida solo con tus manos? Te gustaría conocer el cuerpo humano. Y saber cómo ayudarlo a sentirse mejor. Contenido exclusivo. La anatomía como nunca antes la habías visto. La anatomía la aprenderás gracias a un maravilloso programa de anatomía 3D. Que te permitirá observar el cuerpo como nunca antes lo has visto. Entendiendo qué tipo de tejidos encuentras debajo de la piel y cómo masajearlos. Beneficios. Al finalizar este curso habrás conseguido. Obtener los conocimientos necesarios para realizar masajes perfectos en todo el cuerpo con seguridad. Conocer los pasos necesarios que componen un masaje profesional aumentar tus conocimientos anatómicos y corporales. Te conocerás mejor. Ayudar a los demás con tus manos, luego te sentirás pleno y feliz. Conocer cómo ayudarte a ti mismo y a los demás cuando tengas dolor muscular no habrás gastado una enorme cantidad de dinero. Para saber descubrir tu pasión por el mundo del masaje. Aumentar tu sensibilidad y desarrollar el sentido del tacto. No pierda más tiempo acceda al enlace al sitio de registro. que se encuentra aquí en la descripción de este video. También se corrigió en el primer comentario. Un fuerte abrazo y nos vemos en el curso.